El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Acabamos de recordar el día de África. ¿Pero qué significado tiene el día de la liberación africana, el día de la unión africana? Todos sabemos que el potencial humano, natural, mineral de África es inmenso. Al mismo tiempo, 27 países de África hoy no pueden alimentar a su población dignamente. Existen las voces de economistas reconocidos a nivel mundial como Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Jean Tirole, que acaba de escribir un libro sobre economía del bien común. Todos hablan de estas nuevas formas de economía. Desarrollo sostenible, economía colaborativa, del bien común, social, etcétera, Y todas tienen tres características importantes. La primera es que sitúan al ser humano en el centro de toda política y economía. Segundo, promueven el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, ecológico, social, humano. Y tercero, favorecen la participación de la sociedad en cooperativas. Esta participación cooperativa de la ciudadanía es algo característico de las nuevas economías de las, que es la mejor alternativa para el mundo en África y en el globo entero Hoy día hay ya más de mil cooperativas en todo el mundo y en, en Europa solamente ya existen eh, los depósitos en los bancos, los depósitos globales más del 25%, casi el 30% está ya en bancos cooperativos. Es decir, que tiene ya una importancia muy significativa. Esta eh, política del bien común y de desarrollo sostenible es hoy la mejor alternativa a toda política partidista y a toda economía capitalista. Es la mejor esperanza y ya realidad en África y en el globo.